Amigas y amigos de Prensa Opal, Opal Televisión y todas sus plataformas, tanto en Facebook, en Instagram, Twitter, eh, hoy la, la noticia nos quema y tenemos una sección de un reporte popular, eh, dada la contingencia que nos ha dado el día de ayer, 28 de diciembre, una convocatoria en Plaza Dignidad, eh, a propósito de un año de la muerte de, de Mauricio Fredes. una vez más la policía mi, militarizada, esa policía, que ya hemos visto actuando en forma desmedida muchas veces, eh, sobrepasada también muchas veces, uh -huh. eh, actuó contra, contra siempre, contra lo, los reporteros gráficos, contra los medios independientes, contra rescatistas, contra manifestantes, y el día de hoy queremos hacer una, una, una breve entrevista, un reporte popular, como le decíamos, con una protagonista, lamentable protagonista en lo hecho ocurrido el día de ayer, vamos a mostrar unas imágenes y tenemos invitada a Piola Vaguita, que es una periodista, una realizadora audiovisual, que fue brutalmente reprimida por fuerzas militares. Y vamos a ver las imágenes y conversaremos con Piola Vaguita. <tose> Ya, crudas las imágenes como siempre, eh, lo que nos muestra Canino. Y ahí tenemos ya en pantalla a La Vaguita, parece que tiene el... Ahí está. Eh, primero que nada, gracias por aceptar la, la invitación de conversar en forma breve, si quiere, eh, en forma tranquila, si quiere, que no sea una entrevista, que sea una conversación. Eh, muchas gracias y cuéntanos, Piola Vaguita. Eh, tu trabajo, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en esas imágenes de Lesnables, como siempre? Bueno, primero, muchas gracias a ustedes. La verdad es que yo soy un poco reacia a dar entrevistas o, en realidad, como te contaba en algún momento, eh, siento siempre que el protagonista no es el que está detrás de la cámara, o sea, quien está grabando, sino todo este movimiento popular que registramos, eh, pero si accedí es primero porque confío mucho y respeto y admiro el trabajo que hacen en prensa la OPAL y porque también me parece muy importante que fue la propuesta de ustedes de poder conversar sobre lo que sucedió ayer y hablar no solamente de mi caso, que no es un caso aislado, sino que eh, representa o, o es parte de una seguidilla de violencia no solamente contra los manifestantes, sino también contra la prensa independiente. Eh, bueno, mi nombre es, eh, como realizadora audiovisual, soy Piola Baguita, soy periodista de profesión y eh, trabajo de manera um, autónoma, eh, gratuita, voluntaria, por amor, como muchos de, de nosotros y nosotras que trabajamos así en la calle registrando lo que sucede, desde hace mucho tiempo, en eh, las luchas sociales y Puntualmente, eh, desde eh, el año pasado, cuando estalla eh, la lucha que hoy seguimos dando. Y lo que pasó ayer, bueno, las imágenes son evidentes, muy claras, también agradezco en ese sentido a mi compañero Bogote Sin Pluma, que es un fotógrafo que, gracias a la cámara que tenía en su cabeza, logra registrar eh, en primera persona en lo que sucedió. Yo, lamentablemente, no tengo muchos recuerdos debido al impacto de este chorro, eh, lo que sí recuerdo es que yo estaba tranquila frente al, al, al carro lanzagua porque precisamente no estaba eh, lanzando agua en ese momento, estaba detenido y uno me confié, sin embargo en algunos momentos lo, lo miro siempre como tratando de, de, de ver lo que lo tenía al frente, pero en algún en instante llega y dispara de manera deliberada y con alevosía, porque se ve que atrás mío no estaba sucediendo nada, que yo incluso estaba entregándole un pañuelo a mi compañero fotógrafo para que eh, limpiara su cámara y, y su cara, porque estaba mojado, y me dispara el chorro en la cara, eh, caigo y al caer, eh, yo tenía un recuerdo muy distinto también de la situación, pero... Eh, trato de incorporarme, y ahí es cuando eh, pierdo la conciencia, cuando siento que, me, que alguien me está tratando de ayudar. Ahí, ahí me, me fui a negro, y después desperté, llegando al punto de, de salud, donde fui atendida por los brigadistas voluntarios. Mira, estamos plenamente de acuerdo contigo que los periodistas, los reporteros, no somos la noticia, eso es real. Pero la, la urgencia nos quema, tenemos que evidenciar esto, sí. tenemos que mostrar esto. Entonces, no siempre está la cámara, no, no, no siempre. Entonces, por eso queremos hacer este, mostrar esto. Sabemos que nuestros seguidores te van a bañar, te van a mandar su saludo. Y oh, no. lo otro, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinas tú de esta guerra química? Hubo un proceso, sabemos. Primero fueron los balines, primero fueron las encerronas, todo eso. Y a lo que hemos llegado, nosotros cuando salimos a la calle y... Ya no nos vestimos como antes, no sé si vamos a la luna, no sé si los trajes se nos cambió el insumo para presentarnos. ¿Qué te parece esta metodología, este proceder policial? Eh, me parece espantoso, me parece que también es una continuidad de la impunidad, una impunidad sistemática sí. que se ha vivido en nuestro país desde hace muchos años. Y que son prácticas eh, que violan los derechos humanos evidentemente, o sea, si te das cuenta se ven de, de distintas formas eh, las primeras eh, la, los primeros índices de esta o indicios de esta represión que hubo en octubre del año pasado, en noviembre, el hecho de dispararle directamente a los ojos a las personas nos hizo eh, adoptar medidas como las que tú mencionas, que es hoy salir a manifestarse protegiendo sus los ojos con antiparras, protegiendo nuestro cuerpo con mascarillas. O sea, yo en los primeros días también salía, eh, como antes me solía manifestar, no sé, las marchas a no más AFP o de los estudiantes del 2011, pero de un tiempo a esta parte, tal como tú dices, la gente ya tiene que protegerse, o sea, eh, y es muy terrible que nosotros tengamos que adoptar medidas para poder cuidarnos porque sabemos que tenemos un gobierno que no va a tomar medidas para que podamos manifestarnos, eh, nuestro derecho de manifestarnos en paz y sin tener eh, que sufrir algún tipo de violencia o de agresión como las que existen hoy. Eh, en el fondo, es la gente la que ha tenido que encontrar un, un método para seguir manifestándose y no un estado un gobierno que te que protege al manifestante al contrario la violencia ha sido cada vez más fuerte eh, como tú dices los, el, por ejemplo los carros eh, lanza agua tienen ahora un químico muy fuerte que ha producido quemaduras en manifestantes y en periodistas que han circulado por las redes sociales que todos hemos visto. Ayer mismo yo me vi fui, me fui afectada por el chorro del carro 66 y tuve que, las personas de salud me tuvieron que eh, eh, echar una sustancia, un, un líquido para neutralizar el efecto del químico porque no podía, nada, por pues lo que nos pasa a todos, no podía ver, tenía un ardor tremendo en toda en la piel. Y, y es muy triste que tenga que pasar eso en un país que sufrió una dictadura brutal, que todavía, que, que nosotros crecimos, la generación mía, con el nunca más, eh, para que nunca más, y ver tanta gente que ha muerto, ha sido asesinada, golpeada, que la ha sacado sus ojos, detenida, la misma represión que impide el trabajo durante la pandemia, que también se, se impidió eh, el trabajo de prensa a través de una a través de una eh, de un proyecto de gobierno de, de, de impedir que se que, bueno si no no tenía un respaldo de una empresa no podía salir a, a trabajar a registrar es una persecución constante con las personas que, que se manifiestan y con quienes también estamos cubriendo estas manifestaciones claro estaban vetando a la prensa popular si eso fue eh, solamente la prensa institucionalizada querían que estén en la calle y ahí de cajón la siguiente pregunta, porque el rol de la prensa independiente eh, estaba siendo efectivo y sigue siendo efectivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eh, no están coartando por lo mismo nada más. Creo que vamos a llegar a un, a un consenso con eso. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que a partir de, del 18 de octubre del año 2019... El rol de la prensa independiente, que siempre ha existido, que siempre ha trabajado, proliferó mucho más, lo que generó también que aparecieran nuevos medios independientes, y las personas, el pueblo de Chile también comenzó a informarse a través de estos medios, tomando en cuenta que los medios hegemónicos no mostraban lo que estaba sucediendo en las calles, la violencia, la represión, no con el nivel que realmente estaban ocurriendo, eran denuncias someras, muy superficiales, pero gracias al trabajo de los medios independientes, incluso de jóvenes que ni siquiera per, eh, eh, dominan la profesión. Eh, medios populares, la lo, lo, los medios populares, claro. porque si nos quieren censurar es porque algo quieren ocultar nada más. Se han censurado incluso a radio comunitaria, eh, es porque no quieren que se muestre algo, siempre hay un, un alguien detrás. O sea, eh, lo que dice es la hegemonía, la oligarquía... Eh, y eso nos da sí. la sensación y la certeza de que en general se está haciendo bien el trabajo. Vaya para todos claro, los medios sí. populares. Entonces, oye, a propósito, ya, la, la verdad, verdad, vamos a... Adelante. Eh, se está haciendo tan bien que el hecho de que se haya podido constatar que carabineros fueron, fueron efectivamente los responsables de que, de que el adolescente que cayó del puente fue lanzado por carabineros, eso fue solo gracias a la imagen de un periodista independiente, eh, quien logró registrar las imágenes que son mucho más claras, que están en diagonal y que muestran efectivamente que hubo una participación directa de ese carabinero en particular con la caída. O sea, imagínate, no hubiésemos tenido esa imagen, hubiese pasado lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Rodrigo Avilés, que tardaron semanas en que pudiese esclarecerse gracias a un dron, que apareció muchos días después, que efectivamente había sido carabineros. Estamos luchando no solamente contra una censura mediática, sino también con un, con un gobierno eh, que está eh, coludido con los medios de comunicación hegemónicos para ocultar lo que está pasando en la calle. Muy certera, Piola Baguita. Eh, gracias por tu este tiempo. Queremos darte también unos minutos... Eh, nosotros vamos a mostrar en la Wincha eh, tu Instagram, tu Facebook, todo tu, tu trabajo que has hecho en redes sociales. Y queremos dejarte el micrófono abierto para que exprese lo que quiera, el mensaje que tú quieras. Y sin antes agradecerte por la confianza que tuviste para Prensa Opal. Eh, nos veremos en la calle, obviamente. Eh, muchas gracias. Adelante con lo que tú nos quieras manifestar. Gracias a ustedes por el trabajo que realizan, como le dije en un principio es tremendamente importante, no solamente son ustedes y todos y todas las compañeras que trabajan en esto de manera voluntaria, organizada, popular, desde abajo, mostrando lo que sucede en las calles, no solamente son un recurso muy importante para que se sepa la verdad de muchas cosas, de muchos casos, sino también son una inspiración para los jóvenes que desean comunicar la verdad para los luchadores sociales y... Mi mensaje eh, es, bueno, eh, agradecer también a las personas que me ayudaron, eh, insistir en que mi caso no es un caso aislado, que yo no soy para nada protagonista de lo que sucedió. Hay todos los días de protesta, hay personas heridas, detenidas arbitrariamente, compañeros y compañeras de la prensa que son agredidos brutalmente. Hay una fijación especial de carabineros contra la prensa independiente estamos de pie registrando y nos atacan por la espalda, nos tiran gas pimienta compañeros que han tenido lamentablemente la destrucción de sus herramientas de trabajo, de cámaras estropeadas, de golpes, eh, se está persiguiendo la prensa independiente, tal, tal como tú dices, y mi... mi mi mensaje, por así decirlo, es mandarle un abrazo muy grande a las, a las personas que están luchando, que no dejemos de salir a las calles, que hay una causa muy importante hoy, que es la de los presos políticos, presos y presas políticas. La prisión política siempre ha existido en Chile y hoy estamos viendo, lamentablemente, una nueva eh, situación que ha sido generada con las, con las jóvenes y los jóvenes que lucharon desde el 18 de octubre, no podemos descansar, tenemos que seguir en las calles. Todo lo que mucha gente celebra que hemos logrado en este tiempo, que podemos también entrar a cuestionar, eh, como el apruebo, el hecho de tener este plebiscito, o el 10%, fue logrado por la lucha de las personas en las calles, y eso no hay que olvidarlo. Y bueno... Eh, y también agradecer, por supuesto, a todos los compañeros de la primera línea que ayer llegaron rápidamente a ayudarme, a la gente de brigadas de salud que voluntariamente asisten los días de protesta para trabajar por el pueblo, y en realidad decir que somos eso, somos una gran familia, los medios hacemos algo, los voluntarios de salud otra cosa, las señoras con las cacerolas, los jóvenes con sus lienzos, la primera línea defendiendo, eh, contra los carabineros, entonces seguir ahí, creer en nosotros, creer y construir. Ese es el mensaje. Muy certera, Piola Vaguita, eh, claro, el saludo también a los brigadistas, salud, los observadores de derechos humanos, las imágenes de, de, de lo que te ocurrió a ti, eh, en segundo estaban los brigadistas atendiéndote. Eh, fue rapidísimo, y creo que nos entregaste un mensaje clarísimo y que era, que era lo que queríamos escuchar de ti. Eh, una vez más, agradecerte por tu trabajo. Eh, y este fue, amigos de Prensa Pal, un reporte popular, porque la noticia a veces es urgente, la noticia nos quema. Gracias, será hasta otra ocasión. Chao, viola La Paguita. Chao, muchas gracias.